Gracias. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva clínica. Eh, tenemos un buen quórum hoy día. Eh, genial verlos. Hoy día vamos a conversar sobre estructura. Pero hoy día quiero hacer alguna, un, un poco de hack a, nuestra, a nuestro formato típico, porque vamos a conversar sobre lo que significa también romper las estructuras. Así que vamos a vamos a, a tener unos desvíos por ahí en esta conversación. Les advierto desde ya, ya, un poco el objetivo de esta conversación de hoy día. Hola, Argentina también. Bacán. Bueno, primero, vamos a, para los que están sumándose recién, o los que llevan poco tiempo en la música, o los que se están acercando de lejos, primero tratemos de entender un poco a qué nos referimos con, con estructura en la música. ¿ya? Lo primero que vamos a entender es que la música es el arte del tiempo. Ya. Es en el, en el tiempo donde nosotros creamos nuestra, nuestra historia musical. Y cómo se desenvuelve esa historia, digamos, los momentos que hay en este tiempo, los momentos más macro, ¿sí? Entendidos como, no sé, un intro, un, una estrofa, una transición, o un drop si es bailable, ¿cierto? Eh, un solo si es que es más, más banda, eh, un momento instrumental. Estos momentos grandes que conforman una gran canción música, una pieza musical, ¿ya? Eh, así que eso vamos a entender por estructura, pero nosotros hemos hecho varias clínicas ya sobre el micro, ¿sí? o sea, cómo funciona un compás, cómo creamos un compás de ritmo, quizás cómo lo desarrollamos, y cómo quizás podemos llegar a construir una zona. Hoy día nos vamos a acercar ya a, a, a comprender la historia completa. ¿ya? Como es el arte del tiempo, comparte esta necesidad de narrativa y de juego que está presente en otras, eh, en otras disciplinas que trabajan con el tiempo. Una de ellas, por ejemplo, que para mí es muy análoga en la música, va a ser el cine. El cine también trabaja con el factor tiempo, por ende también trabaja con la necesidad de narrativa, de historia, de conclusión, de introducción, de desarrollo. ¿sí? Entonces, nosotros siempre vamos a trabajar con esos factores, ¿ya? porque la música también... Va a ser el arte de la tensión y el reposo. Uno, de distintas maneras, distintos ángulos, siempre estamos jugando con ese factor. Cómo tensionamos, cómo relajamos. ¿ya? Es un constante tensionar y relajar. Puede estar dentro de un mismo compás, o dentro de una estrofa completa, una melodía, o ya dentro de todo nuestro tema. ¿sí? En las películas se da muy evidentemente. ¿ya? Por ejemplo las películas tienen, un, tienen una introducción, y de hecho está súper estudiado en cine, a, a, no sé, no, yo no recuerdo el minutaje, creo que son los 12 minutos, que a los 12 minutos ya se tiene que mostrar el conflicto, ¿ya? O sea, no pueden, ya después de los 12 minutos, si la película sigue siendo cualquier cosa, probablemente la gente no va a enganchar, ¿sí? O, o la atención se nos va a ir, ¿ya? Y ahí es donde vamos a llegar a nuestra, nuestro key de la cuestión. El tema es la atención, ¿Sí? No sea, si se han dado cuenta, pero ese es el gran, gran, eh, el oro. El oro de hoy en día es la atención. ¿sí? Por eso está pasando lo que está pasando también. Es un juego de la atención, donde, donde agarro tu atención. Y el artista hace lo mismo. si Yo te voy a agarrar por tres minutos, por siete minutos, para que tengas un viaje conmigo. No te pierdas, no te vayas y no me acompañes. Y ese oído esté presente. Entonces, cuando trabajamos con estructura, trabajamos con ese juego, con esa necesidad de seducción o de encantamiento. De, de, de conexión con, con el auditor ¿sí? y en ese sentido yo podría aquí eh, ponerme a darles fórmulas y a contarles cómo son las cosas cómo debieran ser ¿sí? he tenido eh, la suerte de, de, de enseñar mucho tiempo y, y he podido eh, ordenar ese conocimiento y decir esto funciona y esto se hace así pero, pero eso es un problema también para la creatividad y es un desafío que para mí como profesor es súper delicado y algo que he estado tratando de eh, siempre cuestionarme y ordenar. Eh, ¿Cómo lo hago para poder enseñar lo no enseñable? ¿Cómo lo hago para no limitar la creatividad? ¿Para no achicar el mundo de las personas con las que trabajo? Y ese es un desafío mmm, muy delicado y me lo tomo muy en serio. Porque creo que la música no se trata de una escuela, no se trata de, una, de la escuela a la que yo estoy trabajando ahora, no se trata de mis clases, no se trata de, de mí como profesor, no se trata de usted como alumno, no se trata de, de, todo, de todo lo que vemos que es como el armatoste de la industria de la música y de la educación, se trata de expresión innata del ser humano, y esa expresión es libre, esa expresión es, es un misterio también. Y por eso quise un poco abordar la palabra estructura desde la otra mirada también. ¿sí? Desde la necesidad de romper la estructura. La única manera de conseguir algo nuevo, de renovar la historia de la música del arte, es a través de romper las reglas, de romper las estructuras. Es necesario pasar por un periodo de incertidumbre y un periodo de... Negación de lo conocido para acceder a lo nuevo, para poder ser realmente creativos. Ahora, es importante y necesario conocer cuál es la estructura para poder romperla. ¿sí? Esto lo sabemos, o sea, para poder hacer una gran revolución, que la vamos a hacer, la estamos haciendo. <ríe> Necesitamos comprender cómo funciona la estructura en la que estamos. ¿Sí? Entonces por eso nos va a servir la escuela, nos va a servir aprender, nos va a servir ver. ¿sí? Pero hay un factor que está hoy en día muy presente, eh, y, y es por, de hecho es la razón por la cual estoy abordando esta clínica de esta manera hoy día. Hoy en día estamos en un, en un bombardeo de información y de acceso a la información sin precedentes. ¿sí? Si yo quiero aprender a hacer, por ejemplo, no sé, rock psicodélico de los 70, yo puedo ponerme en YouTube, tu tu rock psicodélico de los 70, pum, tutorial. Y hola, bienvenidos a mi canal, no olvides suscribirte aquí, pum, pum, pum, pum. te voy a enseñar ahora cómo hacer tu rock psicodélico de los 70. No, no, quiero hacer house, ya, house con group, listo, pum. ¿No? Y eso, genial, porque tal vez ya no necesito darme toda la vuelta que nos dimos algunos para poder llegar directo a un resultado, genial. Pero, ¿cuál es el problema que está pasando ahí? Que me están apareciendo muchos alumnos con serialización, en la música. ¿sí? O sea, la música es la copia de la copia, de la copia, de la copia. ¿ya? Y eso tiene varias, varios problemas. ¿ya? El primero, eh, y, y, y para acercarme un poco al, al lenguaje de repente de, de, de quienes buscan más el éxito, no es tan rentable copiar y copiar y copiar. Porque mm, te vas a poner a la fila del que, ya, del que le copió al que le copió al que, al que le copió, y recién allá adelante, dos mil y tantas personas, hay alguien que dijo, oye, ¿sabes qué pasa si, si, le, si le pongo un pedal de distorsión en la guitarra? Y él es el que creó eso, ¿no? Entonces, se hace poco rentable porque no te diferencias, entonces, mm, tal vez tu, tu música no va a ser tan, tan requerida. Pero hay otro problema que es más importante y más profundo aún, que tiene que ver con la expresión. Del ser humano. ¿no? Cuando me toca un alumno que viene con una serialización muy fuerte, cuando viene con un tutorial encima y sonando muy bien, y todos los compañeros, wow, qué bien suenas, pero suena a todo lo que ya conocemos, o a un productor que vio un tutorial como nos música, como ese productor, esa persona está frustrando su avance porque, o su, su deseo más innato y más. Más profundo a la hora de llegar a una clase, ¿sí? Cuando ustedes están ustedes incluso los que están acá con, conmigo hoy día, eh, ustedes están acá porque quieren expresarse, ¿sí? Puede que haya algo de ego por ahí también que puede servirnos, ¿no? Queremos salir a ir a la foto, queremos realizar el sueño, queremos ser DJs, queremos ser productores, pero por sobre todo lo que ustedes quieren es expresarse, expresar su alma, ¿sí? Manifestar lo que hay dentro de ustedes. Y si es que repetimos solo fórmulas y si copiamos al otro, la manifestación es parcial. ¿sí? Eh, es, por ejemplo, yo ahora les podría cantar una canción de, no sé, eh, Michael Bublé, ¿no? que de hecho él ya copia a miles, ¿no? Que son, no sé copiar, es como versión. Bonito. Pero si les canto una canción mía, el nivel de desnudez y el nivel de fragilidad que va a aparecer es mucho, es muy potente, por ende una realización también muy profunda. Entonces, en el fondo, el llamado que hago hoy día... Eh, antes de ir un poquito a conversar más sobre la estructura que, que va a seguir siendo en esta dirección más contestataria eh, tiene un poco el ánimo de, de tomar conciencia de que la música no, no tiene que ver con esto no tiene que ver con esta pantalla no tiene que ver con, con un profesor no tiene que ver con una escuela la música es una expresión libre de usted es una expresión del alma tiene misterio es... es, es caos también, ¿sí? Y hay que saber abrazar ese caos, hay que, hay que permitírselo para innovar. Las grandes creaciones del mundo han sido por gente que dijo, no, voy a hacer lo contrario, ¿sí? Un grado de eso es muy, es muy importante que haya en su música. Dos grados, más potente aún. Cien grados, vas a tener que asumir que puedes que vayas solos en el camino, porque la gente tal vez le va a costar seguirte, pero... Hay atrevimiento ahí y, y todo lo que se ha avanzado ha sido por gente que innovó. ¿ya? Entonces, en el fondo quiero que tomemos conciencia de esa necesidad de renovación, de, de, de romper también las estructuras, de romper también el contexto en el que estamos. ¿ya? Una de las ¿por qué, ¿Por qué estoy haciendo esta conversación también? Porque yo creo que uno de, de los grandes enemigos de la creatividad es la escuela misma. La educación que tenemos, los colegios por los que pasamos, las universidades, incluso a veces mis clases pueden ser matadoras de la creatividad y es algo que trato de siempre eh, estar observando para no, no estar haciéndolo, pero sucede a veces inevitablemente. Muchas veces eh, vamos a hacer una creación eh, en base a, a estos límites, y pequeños límites, y los alumnos llegan con creaciones geniales. Empiezo a enseñar más, más teoría y más reglas y la música empieza a achicarse. Y lo, lo que había al principio era súper interesante. Entonces es un desafío, para mí como profe, pero sobre todo para ustedes como creadores, sean lo que sea que hagan, ¿eh? pero en este caso estamos hablando de música, eh, trascender esos límites o saber cómo eh, combinar la absorción de conocimiento y el entendimiento de la estructura junto con la destrucción, porque es necesaria. ¿sí? y siempre para que pase algo tiene que estar este sedazo de la honestidad y la fragilidad personal. Y ahí todo cobra sentido, si no solo romperlo por romperlo, ¿sí? que romperlo con amor, digamos, con, con cariño a lo que se está haciendo. ¿Ya? Entonces vamos, a, vamos a, a tomar un poco ese, ese camino y les quiero mostrar eh, un ejemplo eh, bien interesante eh, de la historia del arte, y en, en especial de la historia de la danza y la música, donde esto se dio... Muy, muy potente. ¿sí? En, el, en el año 1913, eh, la música, eh, el florecimiento del romanticismo y la danza clásica y, y la, la cosa como académica y la música orquestal, estaba así como súper brillante y, y muy, muy pomposa y elegante y linda. Eh, y, y apareció un compositor que, a ver, antes, antes de, de contarles el, el, el, el protagonista de esta historia, quiero que veamos el contexto. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Confírmenme ahí ustedes, eh, a ver si en el chat se ve. Deberían estar viendo mi Ableton en este momento. Díganme ahí si es que se ve. ¿Sí se ve? ¿Sí? Ya. A sí ver. se ve. Genial, gracias. Entonces. Eh, este era este más o menos era el contexto eh, estético, vamos a fijarnos en la música y vamos a fijarnos en el movimiento del cuerpo. Entonces, nosotros estábamos, la gente estaba viendo esto. Este lenguaje coreográfico, este lenguaje sonoro, sí, música muy tonal, cierto, eh, melodías súper pomposas, eh, emocionantes, ordenaditas, ¿sí? con alta intensidad de todas maneras, hermoso, ¿no? Los movimientos con mucho virtuosismo, para llegar a esta danza había que estudiar mucho, ¿no? Y hay todo como un abecedario de la, de la danza clásica, eh, que tiene que ver con cómo se pone el pie, cómo se gira, hasta dónde se gira, y todo muy ordenadito, y la mujer es la mujer, el hombre es el hombre, el hombre afirma a la mujer, toda una construcción eh, basada también en, en la observación del, de, de los cortejos de animales, y el movimiento del cuerpo, y, la, y como la, la, la autonomía. Bueno, la forma del cuerpo, ¿no? Como la, la, la forma graciosa de mover el cuerpo. Eh, y en eso estábamos, hasta que aparece un compositor junto con un coreógrafo que se llama Stravinsky, junto con eh, Nijinsky, y ellos deciden romper este, este orden eh, y fue muy polémico, de hecho, cuando se estrenó esta obra se cuenta que se tiraban tomates, que en el teatro quedó como mucha gente enojada, odiando, otros contentos, fue muy polémico. Se voy a adelantar un poquito, ah, ya conté el número, ya lo tengo puesto, y vamos a poner ahora ojo en la música y en el movimiento, y veamos qué contrasta con lo que estaba pasando. <risa> ¿Se escucha? ¿Se escucha bien o no? ¿No suena? Ah. Pero fíjense, ahora los movimientos ya no son graciosos, no son perfectos. Hay, como, hay otra relación con el movimiento. La música... Resonancias, bloques, raspajes de cuerda, contratiempos, ritmos que se contraponen, polirritmia. La danza en relación a lo otro se puede entender porque en la época la gente estaba tan enojada, ¿no? lo que se entendía por arte era lo otro. Bueno, les recomiendo a verlo, súper interesante, sobre todo además la música es una cuestión, pero realmente alucinante, alucinante. Y bueno, esta pieza rompió, rompió la historia de la música y cambió mucho, ¿no? Cambió mucho el, el, el, el curso, y bueno, con el tiempo siempre las artes se van bifurcando y se van rompiendo y se van renegando unas de las otras y van naciendo nuevas tendencias. Eh, y creo que es súper importante para nosotros también, eh, como productores actuales de este siglo, de este momento, Entender eso y, y tomarlo eh, y, y evitar caer un poco en las necesidades del mercado o saber dialogar para entender cuánto puedo hackear, cuánto puedo innovar eh, en pro de un sentimiento más original y algo más personal y más verdadero. ¿sí? Entonces, eh, eh, dicho esto, quisiera que primero entendamos que las estructuras va a definir el estilo musical. ¿sí? La estructura básicamente es cómo es, es el. el cómo se desarrolla mi historia, por ende define mi historia. Si yo veo una película donde, no sé, en, en media hora se que un planeta, apareció un extraterrestre, la humanidad, es como, ok, toda, toda un eso es música de acción, ciencia ficción, o sea, perdón, película, películas de acción, ¿cierto? Ciencia ficción, pop, Hollywood, ¿cierto? Eh, otras estructuras, no sé, hay cine cine arte que se desarrolla más lento, ¿no? O sea, la estructura, obviamente, define completamente el estilo. ¿ya? Y hay estructuras como hay estilos, ¿sí? y nosotros podemos hacer nuevas combinaciones dentro de esos estilos, ¿sí? eh, para poder innovar. Entonces, se, se habla de un porcentaje de innovación y un porcentaje de predictibilidad para poder mantener un pie, digamos, en la comunicación y tener un pie aparte en, en la innovación. ¿ya? Entonces, el músico, el artista, tiene que saber pisar lejos de ese camino recorrido de vez en cuando para lograr comunicar algo. ¿vale? Entonces, quise traerles hoy día un ejemplo de una estructura donde, eh, donde rompí un poco eso, eh, que es parte de mi, de mi último disco, que saqué hace poco, que se llama Somos. Eh, en ese disco eh, flirteo mucho con la forma canción, eh, y, y hay mucha canción que tiene precoro, coro, estrofa, ¿no? Entonces, hay, casi todas las canciones tienen un, un grado de, de impredictibilidad, pero también hay, hay harta fórmula, excepto este tema que justamente se llama Somos, y es el que decidí tomar como, como tema extraño del disco. sí Y es el tema como de rareza. Y aquí la estructura se me súper desarmó, eh, que fue, fue como intencional. ¿sí? Decidí tomar la libertad de hacer lo que quisiera en la estructura, y no guiarme con tener que repetir demasiado, no tener que, no sé eh, tener un coro o, o, o algo así, sino dije vamos a romper todo y vamos a jugar con lo que tenga, ¿sí? Porque además este tema nació, esto es un poema que escribí que se llama Somos, que salió así como de la guata y dije no quiero, no quiero convertirlo en una canción tan ordenada, quiero, quiero mantener ese impulso que tuvo en su momento que fue de escribir, escribir, escribir. Entonces ni siquiera le puse mucha melodía, lo hice más rapeado más hablado, y la estructura eh, la fui como craqueando, pero ese craqueo y ese desarme fue en base también a lo que ya existe, ¿sí? Porque para poder romper algo tenemos que entender lo que ya existe. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender que la música va a jugar siempre con el contraste, ¿sí? Siempre va a existir una cosa que va a contrastar con la otra, ¿sí? O puede ser una que va mutando, pero siempre hay como estados, ¿sí? Y el nivel de contraste, se ocupa para eh, pasar de una zona a otra o para dar más, más carácter. ¿sí? Por ejemplo, la A y la B en la música clásica o en, en una canción. ¿sí? La estrofa y el coro. ¿sí? Entonces uno, uno cuando compone una canción define una A y una B y con eso hace, hace un contraste. Cómo podemos hacer que la B sea más grande respecto a la A, o cómo pueden ser amigas pero se abre, aquí se cierra, etc. Y a veces se ingresa un tercer elemento, ¿sí? como una C. Y ahí es donde nace la forma canción. ¿sí? La forma canción es A, B, A, a veces una C entre medio, ahí aparecen los abacaba, abacé, a A... Son como pequeñas fórmulas que se fueron dando mucho tiempo. Y se siguen usando hasta el día de hoy. Entonces yo traté de como eh, libremente esbozar eh, un, una idea musical donde hubiera contraste, pero fueran otros principios. ¿sí? Entonces, eh, me imagino, pueden ver bien mi abletón, sí, confirmenme. ¿Estamos bien? ¿Se ve? Ya, ok. Entonces, acá tengo la sesión del proyecto, y eh, nosotros una de las formas más útiles eh, para poder entender la estructura de nuestro Ableton, va a ser utilizando estos markers que están acá arriba. Ya, me pongo encima del compás, el punto, y pongo insertar, añadir localizador, y le puedo poner el nombre que quiera, ¿no? Coro, etcétera Ya, entonces yo tengo los mismos markers acá, pero a diferencia de mis otras canciones, donde dice precoro, estrofa, coro, eh, no sé, instrumental, dice primer texto, dice drop, dice post drop, puente, rap, Uh, uh, o oh, oh, más rap y un final. ¿no? Entonces, aquí ya se empieza a notar que hay un, un, un hackeo de la fórmula. ¿sí? Entonces vamos a escuchar un poquito, y luego vamos a ir viendo cuáles fueron las maneras de unir estos elementos, porque ahí es donde está también una de las grandes como gracias del, del craft de hacer la música. ¿no? no solo son los lugares, los elementos, las secciones de la música, sino son cómo paso de una cosa a otra. Entonces vamos a escuchar un poquito. Me canta con desplante. Somos en todas partes. Somos un laboratorio. Somos el experimento ilusorio. Más allá somos. Piensas, pienso, somos esa parte la rata, la parte se de bueno, esa parte es? Somos, somos, somos, ¿Qué? El malo, torpe, y cotieso, el desviado. Todo con un super ser en todas partes, dominantes somos, somos. El aquí estar aquí. Difuminar y fusionar un color del todo. Quédate aquí, somos todos solos. Soy solo, soy todos como quieras nombrar eso. Somos Para ti con pomo. Unido amoroso, eureka, somos. Incluso lo que no es interesante. Somos. Un eterno scrolling, la mejor obra de arte, el más osado crimen. Somos exuberante, sonido solo, somos. Eso. Entonces, se dan cuenta que el tema fluye bastante eh, libre, ¿no? Sí hay elementos que se repiten y ahí estamos eh, acercándonos a uno de los principios que sí podríamos abrazar, pero insisto, hoy día estoy como tímido con dar principios porque, no sé, me dejo una rebeldía, no quiero darles fórmulas, siempre les digo cuando les enseño lo que les digo, puede ser o no, la música es pura libertad, pero si hay algo que sí funciona, va a ser repetir cosas, ¿sí? Porque si yo ahora me cambio de tema y les pongo, me pongo a hablarle de cómo las máquinas y las conexiones y usted hace como la, la clínica perdida", si en verdad les tengo que seguir hablando de una misma cosa. no Seguimos hablando de la estructura, de distintas partes. no Entonces lo mismo pasa en la música. Uno puede generar eh, conexiones y repeticiones, ojalá variaciones también, de una misma cosa para que se sienta que hay solo una historia o que hay un, un viaje eh, unitario, que hay una unidad. sí Entonces, ¿Qué elementos se mantienen? Bueno, la palabra, ¿no? El somos, que es, un, es un, como un truco, una palabra mágica para mí, eh, se, se, se cita una y otra vez. Ok, ahí ya tengo un, un elemento unificador. ¿sí? Y eso me ayudó un poco también a poder variar lo demás. Y ahí volvemos a lo que conversamos al principio. Un porcentaje de variación y un porcentaje de orden o de estructura más clásica. Y ahí uno logra quizás poder comunicar también e innovar a la vez. Entonces, eso se mantiene, ¿ya? Luego hay cosas que se van repitiendo, ¿ya? Por ejemplo, el, hay un, hay una parte como coral que está, está dada por el drop, ¿sí? Este es el drop. ¿Qué no Luego esto mismo se vuelve a citar más adelante y ¿sí? aparece bueno, eh, más tirado hacia el final, pero eh, esto se utiliza mucho en la música y lo conversamos en las clase. Y si vamos a representar algo, vamos a mostrar algo nuevamente, es bastante bueno o es súper necesario, siento, renovar un poco, que hay alguna variación y no sea exactamente igual al principio ¿para qué? para que el, el oído esté presente y, y sigamos con la atención del oyente entonces, la segunda vez ocupé la misma melodía, pero la superarmonicé con más voces ¿sí? esta fue la principal voy a, voy a quedarme solo con la voz eh, a ver si puedo Sí, la pura voz que esta es la voz del drop oh. Y la segunda vez suena en las voces suena así. Vamos a solear cada una así. Ah, uh -huh. Okay. Y aquí aparece algo que creo que es importante porque se conecta con lo que estábamos conversando recién, que tiene que ver con la intuición, la improvisación y el caos ordenado. ¿sí? ¿Qué es lo que se aprende y se enseña? Armonizar es en bloque, es en orden, ¿cierto? La nota va perfecta una sobre la otra, que tiene que ser la tercera y la quinta del acorde, y según la tónica, pum, se va armando el bloque. Aquí dije, no, voy a hacer puras líneas libres y me voy a lanzar nomás reconociendo el acorde, pero me voy a lanzar, y eso da, me empieza a dar un resultado más libre, más suelto y menos pensado, que me termina sorprendiendo, porque me da estos resultados como menos disonantes y, y más libres, más sueltos. ¿sí? Entonces, ahí hay otro ejemplo donde entendiendo la estructura, entendiendo lo que se hace, lo rompo, ¿sí? pero lo rompo en función de algo muy claro que tiene que ver con la la cosa más visceral, ¿sí? una cosa más improvisada, más suelta, más orgánica. Y eso es en base a la variación. ¿sí? Hay muchas técnicas de variación y siempre vamos a estar trabajando con ese elemento. ¿sí? Entonces, eh, el otro elemento unificador, en este caso, obviamente, es la voz y el texto. ¿sí? Y aquí tenemos un primer segmento de puro texto, antes del drop. El drop, para que haya más contrastes, en el drop si hubiese seguido rapeando, tal vez no hubiese tenido el impacto de, de contraste. Entonces, esto sí es sumamente importante, el contraste. ¿Cómo puedo contrastar? Aquí no rapeo, aquí canto y poco, ¿ok? Luego, de nuevo el rap, ¿sí? Hay un puente entre medio, aquí esta fórmula nunca se ha visto como fórmula, eh, sino ya estamos rompiendo lo, lo típico, ¿cierto? Entonces tenemos primero el texto, el drop, después un post-drop, que es como un poco hablado, un puente instrumental, de nuevo rap, y aquí tenemos lo que era del drop, pero más vocal, ¿cierto? Un poco de rap. Otro puente y un poco de rap más. ¿sí? Entonces una, es una estructura bastante desarmada y, y caótica, es como más cercana a lo grotesco. ¿sí? Y eso fue intencional, ¿sí? y eso porque también rompe un paradigma de lo que se venía escuchando en, en el disco completo. ¿sí? Entonces también hay que entender el disco como una estructura. Si ¿sí? vamos a sacar un álbum, entender la estructura del disco y cómo ordena los elementos, y en este caso yo sentí que era necesario poner un elemento que rompiera. ¿sí? Y con eso se fue como, se, se, se logra un equilibrio en la historia completa que nos terminó gustando bastante a todos en el sello. Ok, entonces tenemos el atrevimiento de las zonas, ¿ya? De, del orden de las cosas, ahora viene la magia, y esto ya independiente de si nos vamos o no, la magia va a estar en las transiciones, ¿ya? Y, y ahí hay que jugar y hay que meterse un montón. Hay algo que sucede, y especialmente si venimos de la sesión, que es la otra manera de trabajar en Ableton, que es por escena, ¿cierto?, que puede que estemos mucho con la dictadura del uno, ¿ya? esto de que todo parte en el uno, que viene el uno y revienta, y viene el uno y empieza la voz, y viene el uno y suena el piano, y la voz, y el, y el bajo, y justo cambió todo. Entonces, hay ciertas maneras de reforzar esas subidas, o de retocar esos unos, para que, eh, para que no sea tan, tan cuadrado. ¿sí? Dame un segundo, que con un lápiz va a ser más fácil explicar esto. Ok. Entonces, a ver, por un segundito les voy a dejar de compartir pantalla para que me vean más el cuaderno. Ahí. Ya. Entonces, hablamos de que la estructura va a ser una sucesión de etapas, ¿sí? momentos de una música. ¿ya? Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que este es nuestro intro... Ya, quizás acá tenemos un, una estrofa, quizás aquí hay un pequeño puente, quizás acá tenemos el drop o el reviente, el coro, después vamos a decir que hay un post coro por ejemplo, después otra estrofa, y así seguimos para adelante. ¿ya? O sea, nuestra, nuestra música se va, a ir, va a ser una sucesión de momentos. ¿ya? ¿Cómo hacer para que esta imagen tan pixelada o tan cuadrada, digamos, eh, logre más orgánica y sea un poquito más cercana a un, a un skyland de no sé de una montaña o tenga un poquito más de orgánica se logra con distintas técnicas ya entonces hay, hay elementos que uno posiciona o variaciones de colores de elementos que van a ayudar a que quizás por ejemplo un sinte que venga desde el intro y que pase toda la estrofa y que antes del drop suba de volumen por ejemplo vamos a suponer que va por dentro así chuc chuc chuc ya entonces puede ser que un, un, un elemento vaya como mutando y quizás cuando vaya a llegar al drop ya se, se abre. ¿sí? También puedo posicionar elementos en el reviente, que acentúen el reviente. Lo clásico de una banda sería un, un crash, por ejemplo, de un plato. ¿Sí? Entonces supongamos que eso va a ayudar a que el acento luego baje un poco. ¿sí? Supongamos que quizás antes de caer vamos a quitar algunas cositas de elementos, no todas, para luego volver a pasar a la otra sección, ¿cierto? Entonces, eso, todos estos elementos, pequeñas variaciones y, y objetos que uno posiciona en las zonas van a ayudarnos a hacer que nuestro tema ya no sea una cosa cuadrada, sino que ya empiece a formarse una cosa más como orgánica, ¿sí? Y no solo tiene que ver con cómo se ven y con esta cosa como orgánica relacionada con la naturaleza, sino también tiene que ver con que si yo voy acá en mi tema, ¿sí? Supongamos que estoy... Eh, Estoy escuchando, por ejemplo, este mismo tema, ¿no? Ahora lo vamos a ver aplicado. Voy en la mitad de la estrofa, y, y si hay algo que está pasando atrás, de, en este caso el rap y, y la base que está avanzando, si hay algo, un colorcito sutil que va abriendo, la atención hace... Ah, yo quiero escuchar eso, yo quiero saber qué viene, ¿no? que es distinto a todo es igual, ya lo entiendo, nada cambia, entonces bueno, esperaría a que venga el otro momento, que es distinto a mmm, algo está pasando, ¿sí? En la música electrónica bailable esto es esencial, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer que el auditor no solo se vaya para adentro, sino también a ratos salga, o quizás se mantenga despierto tratando de escuchar y entender la textura con distintos recursos? que van a ir abriendo, se van a ir cambiando, entonces hacen que no solo un momento sea plano, sino que el momento vaya teniendo cierto matiz, como un atardecer que de a poco va poniéndose naranjo y no te diste cuenta, y era fucsia. ¿sí? Entonces veamos en esta estructura algunos elementos a través de los cuales eh, intenté digamos, romper esta, esta predictibilidad o, o tal vez esta cosa plana de la, de la, de la textura musical. ¿sí? Entonces... Por ejemplo, tal como les dibujé recién, en la primera estrofa existen algunos elementillos que se van como. Eh, van tensionando. ¿sí? Y aquí tenemos uno, que es este que está acá. ¿sí? Todo este segmento antes del drop, dice primer texto, todo esto es como un rap, ¿cierto? Es, como, es una especie de poesía hablada. Y tiene una base que está acá, una base simple, que está de fondo, que no cambia mucho. Y bueno, aquí les mostré, aquí tengo el rap que tiene dos capitas, tres capitas, cuatro. Y eh, empieza a entrar este elemento que está acá, que es clave. Atención ahí. Somos el experimento ilusorio. Más allá somos. Lo que piensas, pienso. Somos esa parte. ¿Sí? Entonces, aquí no está, fíjense. Somos en todas partes. Caliente, no un laboratorio. Pero ahora. Somos sí, es el experimento. Y... ¿Sí? Es una textura en reversa, y aquí nuevamente se utilizan eh, elementos de variación de, de, de motivo. ¿Sí? Hay, una, hay una melodía principal, una especie de melodía que aparece en el drop y la agarré, la di vuelta, la invertí, la estiré, la subí de tono, y la metí detrás de la primera estrofa que viene de a poco. Entonces con eso unimos, ¿sí? no es una cosa nueva, sino que es algo que se siente que es hijo de lo que viene después. Eso también es bueno, porque generamos una, una misma narrativa. Y además va generando una tensión que se va escalando. ¿ya? Y si yo fuera fidedigno con el dibujo que les hice, esta textura debió seguir hasta el drop. Pero hice lo que se llama una posta. Le di como un poco el pase a otro elemento, eh, para que tensionara al final. Y esas fueron las voces. Entonces, la, en las voces, generé algunos contratiempos, algunos contrapuntos que fueron ayudando a tensionar el final, y no fuera plano. ¿sí? Y fueron unas pequeñas armonizaciones e improvisaciones que van re respondiendo a lo demás. Miren, pongan atención a lo que pasa con las voces. Voy a ponerlo de principio, ahora pongan atención como el synth empieza de a poco a tensionar, que básicamente es el synth del drop, y cómo la voz empieza después a llenar ese espacio de tensión ascendente. ¿sí? Vamos Me canta nuevo. con desplante, somos en todas partes, somos un laboratorio, somos el experimento ilusorio, más allá somos que piensas, pienso, somos, ¿Sí? esa parte, atrapante, cierra la somos, somos, somos. Sí, entonces ahí las voces entran a armonizar y a llenar el espacio, y cumplen la, la misión de llenar eh, esta cosa ascendente, ¿sí? Y luego viene el drop. Y acá, elementos súper simples, más desde de, incluso de la, de la electrónica más popera, que se llaman risers y explosiones, ¿sí? que son pequeños elementos que uno los puede componer, ahora bueno, también los puedo hacer con mi cinte, pero también uno puede descargarlos, Esto, de hecho creo que me los pasó un, un alumno una vez, que son bancos de sonidos de, hechos por productores, pero como, que son como pequeños efectos, son acentos. ¿sí? Entonces eh, los risers son, eh, lo que significa en inglés viene de rise, ¿no? como el sol que se eh, levanta, y risers son sonidos que generan esta sensación de subida, ¿no? El típico... que van por detrás de la electrónica, ¿no? En el build-up se usa mucho. Y luego las explosiones y los impactos... ¿no? como la misma función que cumple un plato, en una banda, pero el plato en este universo sonoro, tan extraterrestre, digamos, se hace muy real para esta textura, entonces no lo ocupamos, y ocupé explosiones, entonces... Voy a solear para que la escuchen una vez. Este vendría a ser el riser, ¿no? Así de simple. Como un viento en reversa, ¿cierto? Y luego de eso, una explosión. Ya, ahora voy a poner la transición para que, fix, para que, se noten, para que noten cómo potencia el paso. <tose> Sí, es sutil, pero marca toda la diferencia, la verdad, porque genera esta sensación de levantamiento, ¿sí? de, de como que es como si estuvieran agarrando del columpio y te sueltan, en vez de que simplemente te empuja el coro, ¿no? te doy como un pequeño, un pequeño alzar, que se llama. Luego, más adelante, vuelve a pasar lo mismo, vuelvo a repetir el mismo recurso, pero ahora para caer a otro segmento. ¿ya? Entonces aquí, eh, algunas, algunos recursos de, de, de variación y de contraste va a ser importante observarlos. Escuchamos ya alguna estrofa, vimos que tenía su forma de, de avance, era como un poco limpia y va tensionando hacia el final, ¿cierto? Y el drop se hace más amplio, más lleno, esto es importante a la hora de crear una textura musical, una estructura, el contraste, ¿sí? Y el drop, el coro. Eh, todo eso va, va a servir para, o sea, van a ser los puntos que vamos a fijarnos para poder eh, generar contraste. En este caso se abre la instrumentación y luego si quiero volver a contrastar, ¡fuf! a chico. Y esto se ocupa un montón. en, en eh, Lo vi hace poco en un, en un documental otro día que era como una especie de patrón que empezó a aparecer. La segunda estrofa ¡fuf! más íntima. Funciona súper bien. Mire, vamos a poner atención. Vamos a seguir escuchando el drop y vamos a pasar al post-drop que es como una bajada. El malo, torpe, cuico, tieso, el desviado todos somos el malo torpe, cuico, tieso, el desviado todos somos sí mucho más más limpio que lo anterior pero para renovar más aún aparece un, un componente armónico que antes no estaba ¿sí? que es el sint este que hace la armonía de fondo que se es está que está aquí Ahora, en pro de eh, eh, jugar con este dibujito que les hice acá, ¿sí? de, de seguir como generando conexiones entre las zonas, aquí hice otro elemento, ¿no? Porque lo que, lo que sucede ahora, ustedes ya escucharon el tema, escuchamos que ahora viene una bajadita a un puente y vuelve, se vuelve a rapear. Yo podría, en el rap, haber retomado lo del principio, ¿sí? Pero no, traté de renovar y variar nuevamente, pero varié lo que se generó en el post-drop. Entonces en el post-drop aparece este cinte nuevo y este mismo cinte sigue en la siguiente sección, que es lo que pueden ver acá, ¿cierto? Pero acá el cinte también cambia, ¿ya? Entonces ahí ya estoy uniendo todo esto que está acá con esto que está acá. Y no es solo un bloque, un bloque y un bloque, sino que ahora hay una transición, hay una relación entre las partes. Entonces pongan atención. Voy a poner el puente y fíjense ahora que pasamos al rap. ...se convirtió en esto. Que claramente es hijo de lo anterior. ¿sí? Entonces, más variación. Mientras más variación va a haber, quizás más difícil va a ser seguir la pista, y ahí es donde yo estoy arriesgando en este tema. Y, y por eso elegí este tema hoy día para mostrarles. Otras veces he hecho la clínica de estructura, he hecho, les he mostrado temas más clásicos pero en este caso he querido mostrarles esta versión de, de, de composición, porque quiero hacer un llamado también a esa cosa más experimental y más suelta, que a veces falta tanto en, en la música, eh, sobre todo hoy en día la música electrónica, que es tan fácil eh, acceder a los tutoriales y los estilos, y siempre queremos hacer una forma de música, y nos perdemos de repente de cosas que pueden ser bastante interesantes. Entonces, eh, en el fondo el llamado es a romper, es a, a romper las estructuras, ¿sí? Eh, no sé, aquí me veo que me dejaron algunas preguntas eh, uh -huh, ya wow hay preguntas que son para muchas otras clínicas eh, pero bueno, me preguntan cómo hacer estructuras en Ableton, ya les expliqué la mejor manera va a ser trabajar eh, con markers, que son estos que están acá arriba pero los markers nos va a servir para refer referenciarnos pero ya vimos que la magia está en las transiciones y en las uniones de las partes, las variaciones de los motivos. ¿sí? Va a funcionar mucho si a la hora de crear nuestra historia musical, nos planteamos y observamos cuáles van a ser nuestros elementos más potentes. ¿sí? En este caso, por ejemplo, fue la letra y en la palabra somos la que yo sentí que iba a unificar. Eh, a su vez, estaban estos cantos, estos U, A, dije, ok, esto va a ser para atrás y para adelante, me va a unir. Estaba esta melodía al teclado, la puse al principio en reversa, o sea, Empezar a encontrar elementos que puedan servir para depositar en varios momentos y quizás variados, y quizás en variación, digamos, nos va a ayudar a que nuestra estructura tenga más, más personalidad y hay una historia más clara. Me gustaría siento que productores están muy vacías y las transiciones muy de golpe. Bueno, ahí está, ahí entiendo, ¿no? Eh, que las producciones están muy vacías y las transiciones muy de golpe. Claro, tiene que ver con eso, ¿no? Con el de repente no, eh, con, no plantearse, eh, variar la transición y re, simplemente pasar de una cosa a otra. Un factor que puede ser súper interesante, que, que, que tiene que ver con la teoría musical, sería hablar de lo crúxico. También nos va a servir un montón. Lo crúsico tiene que ver con la palabra cruz, ¿ya? Y si hablamos de tiempo, eh, lo crúsico va a hablar del uno, ¿ya? Porque en el uno del compás es como la cruz, ahí comienza. Tum. ¿sí? Entonces, en la música se habla de lo metacrúsico y lo anacrúsico y lo crúsico. Lo crúsico es lo que empieza en el uno. Tres, cuatro y tuiteratuita, tu Pero lo metacrúsico es lo que viene después del uno. Siete y uno. Chica, taca, pa, pim, pa, pum, ¿sí? Esa fue una melodía metacrúsica, ¿sí? Tres, cuatro, pi, pa, pa, pa, pam, ¿sí? Pasó el uno y ahí empezó la melodía. Y si es anacrúsico, va a ser antes del uno, va a ser como un alzar que se llama, ¿sí? Turipu, pam, pam, piru, pu, pam, piru, putin, tan, tac, como alzar ¿sí? Y eso me va a ayudar a, un poco, la analogía que le hacía al columpio, ¿no? Echar un poco para atrás y luego soltar. Entonces, si en mi música yo genero elementos que jueguen con ese factor, también va a ayudar a que mi, mi, mi estructura no sea tan cuadrada, ¿sí? O sea, tal vez mi melodía del, del coro podría empezar antes, ¿no? Podría ser una, un, un, una negra antes de, de que reviente. O lo que se ocupa también es un post, ¿no? Que revienta en el 1, silencio y en el 2 se libera la música. Eso también funciona un montón. ¿Ya? Entonces, romper eso también eh, tiene que ver con la misma construcción de los elementos. ¿Ya? Luego existe el uso de los fills. Ustedes saben lo que son los fills. ¿no? Son, viene de la palabra relleno. Fill. ¿ya? Entonces uno llena un espacio con una cuestión rítmica. En la banda se le dice al batero, puedes hacer un fill antes del coro, estamos en la estrofa. Esa es la... Es el clásico feel, ¿no? Entonces eso también nos puede ayudar a anticipar una zona, a potenciar el paso de una cosa a otra. Y lo otro también es repetir de repente, mmm, las, eh, mantener ciertos elementos, como el caso que les mostré arriba, de ese cinte que fue muy característico de un momento, pero luego cambia con el siguiente segmento. Ahí también está ahí uniendo, ¿sí? Que también funciona. A veces queremos unir, a veces queremos contrastar. Esto va a depender de nuestra historia. Eh, ok, a ver qué más, quisiera hacer más transiciones, ya, bueno, hay cosas que vamos a conversar más adelante en otras clínicas porque ya se me abriría mucho, si me pongo a hablar de línea de abajo y de grupo, nos podríamos perder, eh, pero en el fondo el llamado, no sé si alguno de los que están aquí ahora quisiera eh, aportar con alguna pregunta antes de cerrar, eh, pero el llamado principal que les quiero hacer con esta clínica... Eh, independiente de estos recursos que vimos que, que van a ser súper útiles para ustedes, para avanzar de un trozo a otro y generar expectativas y, y potenciar el paso de una zona a otra, el llamado va más hacia lo experimental y a salirse un poquito de esta caja, de la caja que tenemos dentro de la mente, y la caja del contexto y de, no sé, los que les gustan más la electrónica, la caja del club, la, la dictadura de, de la pista de baile también, o la dictadura de una canción, ¿cierto? Y permitirnos explorar y variar algunos elementos y agregar ese factor de variación y de experimentación, va a ser sin duda que su música tenga más originalidad y destaque y, por sobre todo, sea una, un reflejo más fidedigno de su, de su singularidad humana, ¿sí? Porque recordemos que eso es lo que buscamos, expresarnos, ¿sí? Bien. Yo creo que ya estaríamos, no sé si alguien quiere aportar algo, preguntar algo. Estamos más o menos bien en la horita. Bueno, eso. Espero que les haya gustado. Eh, nos vemos en la próxima clínica y la invitación es a hackear la estructura, chicos. Encantado, María. Muchas gracias a ti también. Gracias Muchas gracias, Diego.